Hey, hello fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un muy buen día el día de hoy. Espero que estén listos para este video porque es uno de mis favoritos, hablando de las muñecas más poseídas por los demonios del infierno, ¿ok? El día de hoy ese es de estos videos favoritos. Ustedes saben que mi archinemesis son las muñecas, pero... O sea, por alguna extraña razón me encanta sufrir, me encanta hablar de ellas y descubrir más y más muñecas poseídas. Y ustedes no tienen una idea de la cantidad de muñecas de este tipo que hubo como en los años 80, 90, cuando no había tanta tecnología y que estas muñecas hicieran esto que les voy a platicar el día de hoy. Pues era... Uno, muy extraño que estoy haciendo bien y no tengo idea. Y dos, uh, todas las muñecas parecían poseídas. O sea, todas las fotos de muñecos de los años 80, 90, todos parecen poseídos. Todas las muñecas están horribles. Así que... El día de hoy no es la excepción, ¿ok? Pero bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse para que Chuck y Millie... aquí están mirando. Bueno, a la bien. Y yo estamos muy contentos y que ustedes sean parte de la familia fantasmita y que además que cada quien suba video, pues YouTube los notifique, ustedes puedan venir y si no los notifica, porque pues a veces pasa, ¿verdad? Cosas que pasan. Pues yo subo de 3 a 4 videos a la semana, todas las semanas, ¿ok? Entonces ustedes pueden venir y checar si hay videos nuevos y pues ya los pueden ver Porque pues les digo, tenemos eh, videos nuevos, un día sí, un día no Entonces, bueno, siempre hay contenido nuevo Y mis redes, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter en Todos lados por ahí ando por si me quieren seguir Hay diferentes dinámicas en todas las redes, pero pues básicamente del mismo tema Ok, entonces bueno, ¿qué les parece si sí, comenzamos de una vez con este video? Y bueno, antes de comenzar les quiero decir, porque ya saben que a mí me gusta ser transparente aquí en este canal Que eh, yo conocí a esta muñeca a raíz de Jessie B, uno de mis canales favoritos en inglés o sea, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, pero bueno, ahí ella habló de ese tema Y entonces yo dije, ok, también les voy a platicar esto, pero en español, ¿verdad? Porque pues ya saben, ese tema me apasiona demasiado Pero bueno, esta es una muñeca... Que escribe, ajá, escribe. Y fue hecha en 1987, o sea, ya viejita y escribía, o sea, cosa que creo que no se ha visto en otras muñecas, a pesar de que ya estamos en el año 2022. Eso que escuchan de fondo, esos gritos, no crean que algo está pasando, es el perico que cree que estamos en el Amazonas. Entonces, el creador de esta muñeca, o sea, tenía como una cabeza, eh, o sea, bueno, una inteligencia pues... pues superior. Entonces cre creaba como diferentes artefactos, ¿no? Pero, hablando de las muñecas, o sea, vamos a enfocarnos en las muñecas nada más, eh, creo cuatro muñecas, así, eh, todas con una tecnología, les digo, súper superior, que de verdad, a mí me daría terror, porque una tocaba el piano, y no nada más tocaba el piano, sino que no tenía como como ¿cómo les puedo decir, no era que pusieras un cassette y la muñeca hiciera como que estaba tocando, no. La muñeca literal tocaba el piano y al mismo tiempo que iba creando las notas con sus manos, porque se puede ver cómo iba picándole al piano, pues seguía con sus ojos, sus manos, así tal cual. O sea, por Dios, qué horror. otra O sea, bueno, aquí les voy a poner imágenes sobre, sobre estas muñecas, ¿no? O sea... Pero bueno, esta muñeca de la que nos vamos a enfocar el día de hoy se llamaba Susie Scribbles, ¿ok? Scribbles es como así como garabatos, y Susie pues era el nombre. Entonces, esta muñeca eh, originalmente fue creada como para niños de kinder que apenas estaban enseñándose a escribir, como para sentirse de alguna manera apoyados por la muñeca a escribir, porque la muñeca tenía unos cassettes, entonces, ella iba escuchando como la palabra que le dijeras y la muñequilla iba escribiendo, porque aparte de que era la muñeca, incluía pues como su pupitre o su mesita pues donde escribía su papel y traía una pluma. Entonces, la muñeca escuchaba la palabra y tú podías ver cómo iba moviendo la mano, o sea, cualquier palabra que le dijeras, la muñeca la iba a escribir. Entonces, pues ahí podías ver cómo movía la manilla y pues te escribía la palabra que le estuvieras diciendo, pero como un garabato. O sea, como si, si fuera una niña de kinder que apenas está enseñando a escribir. Entonces, así como que las ratas chuecas y demás. Pero te escribía tal cual lo que le estabas diciendo. ¡Qué terror! Pero bueno. Entonces, eh, esta muñeca les digo... Fue muy popular en sus tiempos, salió en 1987 como les dije al principio y eh, pues todo el mundo quería la muñeca, o sea, se volvió muy muy popular a, o sea, al contrario de las otras muñecas que a lo mejor no tuvieron tanto tanto auge esta fue como que todos, todos querían tener esa muñeca en Navidad o sea, en cumpleaños y todo pedían pero a pesar de que eran los años 1987 la muñeca estaba muy cara costaba alrededor de 70 dólares que si ahorita, a lo mejor... Pues está un poco elevado el precio, pues imagínense, en ese entonces estaba mucho más Entonces no todos podían tener esa muñeca, pero pues muchos ya tuvieron Entonces eh, hay personas que la recuerdan como Ay wow, sí, a mí me encantaba jugar con la muñeca Y pues a la vez que jugaban, pues ahí veían cómo escribía. Entonces les digo, ese era el, como el motivo de la creación de esta muñeca, ¿no? Como que jugaban a escribir y entonces los niños pues, pues como que se soltaban más a escribir pero obviamente, les digo, así como hay muchas experiencias buenas, también hay muchas experiencias malas. Porque, pues bueno, les digo, tú le podías decir la palabra y pues la muñeca te la escribía. Pero también tenía un cassette, entonces el cassette como que iba diciendo la palabra friend, ¿no? Entonces escuchabas la palabra friend y la muñequilla pues ahí la escribía. Pero una de las cosas que se empezaron a descomponer primero era como ese cassette y la forma en escribir. O sea, de repente estaba como un poco más como en cámara lenta eh, como lo decía entonces sí iba escuchando como una voz terrorífica no así como de demonio pero bueno eso sigue siendo parte pues del mecanismo no se descompuso no es que la muñeca esté poseída y demás pero bueno ustedes ya saben más o menos hacia dónde voy con esto no porque imagínense o sea, una suposición al aire que de repente tú no le dijeras nada a la muñeca y la muñeca te estuviera escribiendo palabras que nadie le está diciendo. O peor aún, que alguien que tú no ves y que pues no es visible así físicamente, pues le esté diciendo palabras y la muñeca te esté escribiendo, ¿no? O sea, como a esas vamos. Esos fueron algunos de los reportes que hubo sobre esta muñeca. Que aparte de que, o sea, tú la pagabas y la muñeca se quedaba, pues, o sea... Inmóvil, ¿no? Pues porque ya no tenía, pues, energía, lo que sea Entonces tú la apagabas y todo normal Pero muchas personas empezaron a decir Ok, además de que... ¿Qué pasa? ¿No te gustan estos temas, acaso? Que además de que empezaban... A, o sea, imagínense de que tú tengas tu muñequilla por ahí Y eh, que de repente empiece a hablar como todo en cámara lenta Así como demonio Y que la muñeca sigue escribiendo como bien lento Uno de los reportes más famosos fue... El siguiente, imagínense el sonido característico que es del lápiz con el papel, ¿no? Entonces ustedes están en lo suyo sin pelar a la muñeca y de repente Ay, hasta me el cabello. De repente empiezan a escuchar cómo empieza a mover el brazo A pesar de que tú no le estás diciendo ninguna palabra, no está el cassette puesto para que escriba ninguna palabra Entonces tú volteas y ves que la muñeca está moviendo el brazo sola porque pues o sea, está apagada, la tienes allá y cuando te acercas, tiene palabras sin sentido que no están en el cassette que tú no le dijiste ni nada escritas. Esa es una. Eh, muchas personas se deshicieron de esa muñeca por esto, porque escribía cosas sin sentido eh, y que nadie le había dicho nada. O sea, funcionaba ahora sí sin prenderla. Y la segunda es la más terrorífica, porque eh, a esta persona le regalaron una muñeca ya usada. O sea, por alguna extraña razón. O sea, una muñeca de 70 dólares. Se la regalaron y le dijeron de que... Eh, yo sé que a lo mejor ustedes no pueden comprar una. Pero mira, yo te regalo la mía. No funciona ya muy bien. Porque tenía este problema de mecanismo que les platiqué antes. De que ya eh, pues estaba como realentado en, en cámara lenta todo. Pero pues aún puedes jugar con ella y demás. Y pues la niña súper emocionada le dijo... Sí, yo siempre he querido una. La acepto. Entonces se la dan. Y pues en la noche nada más escuchaba como... el. Ya saben, o sea, les digo, este sonido característico del lápiz con el papel así. Y cuando, o sea, imagínense, la niña así, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando? Se paraba y no, o sea, sorprendentemente, no había palabras como el otro caso, sin sentido. Porque esta vez había garabatos, pero de caras, eh, caras que parecían como demoníacas, y pues eran como caras demoníacas. Estaba todo muy horrible, muy creepy, entonces pues esta persona decidió como que meterla en su closet Y ahí como que olvidarse de ella O sea, ya no quería tenerla fuera ni nada A pesar de que es una muñeca pues grandecita O sea, tendría que estar como en un rinconcito o algo así tan grande que estaba La guardó en su closet, ahí la olvidó y dijo Yo ya no te quiero afuera Y aún así por las noches todavía eh, se escuchaba cómo escribía Y al día siguiente ya por el día, obviamente ya que no le daba tanto miedo Se iba a fijar y tenía estos mismos garabatos como de caras Entonces... <susurra> Qué terror y qué ganas de tener una. Sinceramente, me dan ganas de comprar una. A pesar de que me muera de terror, me dan ganas. Pero si te metes a eBay, a Etsy y a todas estas tiendas en, pues donde las podrías encontrar, están súper caras. O sea, cientos de dólares por lo mismo. Si por si ya fue una muñeca cara, imagínense ahorita hay más con esa popularidad. Y más porque ya no, ya no están... Pues haciéndolas pues, o sea, ya... Las que hay son las viejitas, entonces imagínense, pero estaría increíble de verdad comprar una de esas muñecas. Imagínense que me ponga la cara de un demonio, qué horror. Pero bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por este video del día de hoy. Tengo ganas de comprarme una. Unas ganas locas de hacer algo estúpido que es comprarme una. Y que, ay, no sé, estaría súper padre, pero... Lástima que estaba muy cara. Pero bueno, vamos a pensarlo. Y bueno, fantasmitas pues, como les dije, esto ha sido todo por el video. Espero que les haya gustado. Por favor, díganme en los comentarios si ustedes eh, supieron eh, de esta muñeca. No fue como muy popular acá en Latinoamérica. A lo mejor por eso no la ubican. Más bien fue allá como pues, en Estados Unidos, Canadá, ya saben, como por esos lados. Pero pues bueno, esto ha sido todo. Y también hay muchos videos en YouTube. Si ustedes le ponen Susie Scribbles, así como tal cual está en el título... Eh, pueden encontrar un montón de videos de cómo la muñeca está escribiendo sola sin que tú le digas nada, entonces les digo esto es como un problema ya que pasó mucho tiempo, así como las Barbies que tienen cierta cosa o no, los furbies de que, o sea, cualquier persona que tú le preguntes por un furby siempre te va a decir, ay me encantaban de más, pero también hablaban solos, pero también se mueven sin pilas, o entonces sea, siempre hay como ese tipo de cositas pues en nuestras muñecas fue esto Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente Les mando mil besos Y pues recuerden checar videos anteriores Les mando muchos besos y corazoncitos